día se me ocurrió sacar, porque esto del baño es que estás ahí toqueteando y se te ocurren cosas, entonces se me ocurrió el tema este famoso de... famoso para los extremeños, para los que no son extremeños quizás no tanto, el redoble, redoble, redoble, vuelvo a redoblar con ese... Na, na, na, na. vale, entonces pues yo es que soy extremeño, soy del norte de Extremadura, en mi DNI pone nacido en Plasencia, pero en realidad Plasencia voy de visita, ...lo que normalmente voy es a un pueblo que hay un poquito norte, noroeste de Plasencia... ...20 kilómetros, digamos, coges la carretera Salamanca para arriba... ...te desvías en, eh, hacia Aceituna... ...y el primer pueblo, que, el segundo pueblo que te encuentras... ...bueno, está Igal que es muy, está muy cerca... ...y el otro es Santibáñez el Bajo, que ese es mi pueblo, Santibáñez el Bajo... ...entonces ahí es donde, donde viene mi familia y donde me paso muchas veces las, las vacaciones... ...vamos, he pasado las vacaciones ahí toda mi vida y evidentemente pues el folclore extremeño pues lo tengo aquí metido en la mollera. Y eh, aparte del pollo este que grabé hace un año, un año y medio por ahí, pues eh, esta es otra de las, las típicas canciones que, que, que has escuchado cientos de veces. Y lo que tiene de especial este tema es que es un, es un tema bailable y sobre todo que es muy sencillito porque es la escala de sol, básica, pura y dura, y entonces es muy fácil de, de sacar. Y nada, pues eh, pregunté a los compis de, de YouTube que si quería un tutorial, me han dicho dos o tres que sí, pues a, al ataque, ¿vale? Yo, a, un, incluso aunque no me hubierais dicho que sí, lo hubiera hecho igual, porque ya lo tenía pensado. En fin, que, que nada, que eh, extremeño eh, viviendo en Alcalá de Guadaira, eh, eh, Santibáñez el Bajo, Santibáñez el Bajo, ¿vale? Está el Santibáñez el Alto y este es Santibáñez el Bajo, un pueblo muy bonito. El pueblo no, no es muy bonito, la verdad, el pueblo es muy normalito. Pero, eh, evidentemente, uno es de allí. Y, segundo, eh, lo que sí hay es un entorno natural. allí no, no, ¿Qué que se puede allí ver? Entorno natural. Tiene la llamada dehesa, la dehesa que es la dehesa, allí le dicen la dehesa. Pues en la dehesa pues, tenéis unos paisajes alucinantes. ¿vale? Está como precisamente como es un pueblo que no tiene nada, entre comillas, es decir, no hay ninguna industria famosa ni hay o, o, o que tenga mucho tráfico y aparte que está un poquito apartado de todo pues precisamente por eso se conserva bastante bien es decir que si tenéis pensado hacer unas vacaciones por qué no en santibáñez el bajo venga con dior tema es muy sencillito, eh, básicamente es una melodía sobre la, el, la, el, la escala de sol mayor, pelá y mondá y la, eh, la melodía acompañada con acordes, ¿vale? Y acordes además sin roles ni nada, muy básico todo. La parte B es un poquito más, vamos, relativamente más difícil, pero vamos que está tirado. Entonces lo que hago es, <coughs> eh, la melodía primero sería... Re, do, Esa es la melodía principal. Luego viene la parte de este vídeo que hace. Hazte la calle, calle, calero. Hazte la calle, dale. Eso es mejor. Hazte la calle, calero. Ser la pancola guardiente. Hazte el caminito llano. Con la vuelta de la frente. Vale, eso es la melodía. Y lo que hago es adornarla con, con acordes y la parte de aquí abajo con algún rolito. ¿vale? Entonces vamos a dividir en parte A y parte B. Parte A que es eh, el, el estribillo y hago la prima al aire, un re, sol en formato F. Doy dos veces. Re, do, re. Ahora voy a ir a la siguiente nota de la melodía que está aquí. Re, y voy a poner un, un sol. Do, re. O sea, hago re, do, re, do, Siguiente nota, vuel. Hoy haron un do. do, re, do. Re séptima, ¿Vale? Que coincidiría con esta nota de la melodía. Re, do, re, do, vuel, Y ahora aquí me he tomado la libertad de cambiar un poquito la armonía, lo, lo, haría lo mismo, ¿vale? Eh, me quedaría en. en... Eso se. Es, perdón, re séptima. Pero en vez de eso, voy a meter un la menor, de manera que hago, redoble, vuelvo a redoblar con S, ¿vale? Que es un La menor mi menor para para esta nota de la melodía sol a la gel. a ver si me queda claro primera parte y ahora vale la menor mi menor Mayor. Y aquí solo al aire. Ahí lo hago distinto. También a veces meto la menor y luego me salto el mi menor, ¿vale? Otras veces si sí lo pongo. Esperamos, de las dos maneras entra bien. Con S, R D, O Con S, re D, O De las dos maneras Con S, re, D, O Con S, D, O Quizás para dar veridad podemos hacer la primera parte sin el Mi menor Con S, re, D, Me vas a matar Y cuando lo repito, pues ya meto el Mi menor ¿Vale? Bueno Entonces, lo que llevamos hasta ahora Re doble, re do, me. Vuelvo a redobar Con ese re o oh. Con ese re do, me. me vas a matar Vuelvo a repetir Me vas a matar Me voy a morir Y ahora hay una pequeña variación Con ese re do, me y ahora meto aquí dos sol do, re sol lo que está haciendo metiendo los intervalos, ¿vale? ¿No? De hecho toda la melodía la podía hacer con con intervalos que se puede reservar pues para hacer un interludio Solo algo así, o para simplemente añadir variedad. Bueno, entonces, enterito. Perdón, me vas a matar. Me vas a matar. Me vas a matar. Perdón, me vas a matar. Y ahora viene, las de la calle calero, y lo que hago es... Y es... Hago un... Pulsando la prima perdón la quinta al aire Y un hammer-on desde el, desde el 10 al 12 Un pequeño rolito aquí, eh, forward Y remato con un re incompleto, el re sería completo este... Formato F, ¿vale? Pero solamente toco estas dos cuerdas. De nuevo. Y en realidad tengo que acabar aquí. Y meto aquí una... Cosa que no entra bien en el tiempo. Ahora eh, estoy grabándome una, una versión completa con bajo y con, con guitarra. Y los tiempos, eh, digamos, va con el metrónomo... No, ¡Tap, pero hay ciertas cosas que la versión que yo estoy tocando ahí no entra en el tempo. Es decir, que si te vas a poner a acompañar a alguien, tienes que tener cuidado con no meter adornos de sobra. ¿vale? Esto, por ejemplo, creo que sobra. Y ahora dice, se la bancona, guardiente. Y lo que hago es esto que es reséptima, se la bancón". Y ahora simplemente escala sol mayor en eh, single string. Y ahora aquí he pensado, vamos, lo, lo, en lo que he tocado no, pero en, en otras veces que he estado probando, en vez de volver a repetir esto, meter la real aire, eh, la cuerda real aire, para que dé un poquito más de sonoridad. De manera que tengo la primera parte, hago. esto pues meto la, la cuerda de re y aire Repito otra vez. Re, redoble re, doble, vuelvo a re, con ese reto de mi Me lo me voy a morir, con ese de ¿Vale? Bueno, y alguna cosita más que se me ha ido ocurriendo, pero bueno, no, no hace falta meterla en este tutorial. Ya pondré, cuando lo tenga el, la grabación, y si os gusta, pues ahí está. Ay, con Dior.